estás, soy yo eh, estoy probando esta cosa no me detecta muy bien por culpa de la cámara pero me gusta el avatar